CAF ha sido el gran articulador de más de 120 ciudades, está actuando como el gran, la gran plataforma que nos está uniendo, nos está dando el soporte logístico y de conocimiento para que esta voz unificada sea una realidad y al mismo tiempo le está dando impulso a lo que era una idea y, y hoy lo estamos viendo materializado. Pero además se está volviendo el que cambia la conversación y está buscando los mecanismos de financiamiento necesarios para que esto sea una realidad. Tener ya más de 120 ciudades de Latinoamérica en esta red de biodiversidades, llegando al Summit de las Américas, en donde está todo un hemisferio, significa que la voz de Latinoamérica, de sus áreas urbanas, está llegando a una de las conversaciones más importantes del mundo. Es decir, no venimos a escuchar, sino que venimos a hablar. Y esta consolidación entre todos de tener una sola voz es una muestra del poder de Latinoamérica y de que nuestra, nuestra voz es importante.